Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Agradezco a la Universidad Nacional de Entre Ríos la generosa invitación que me da esta tarde poder conversar con ustedes. Yo digo, vamos a, a tratar de, sin frotar ninguna bola de cristal, de ver un poquito el futuro. Todos, todos sabemos lo que ha ocurrido en estos cuatro años, tres años y, y pico, todos sabemos el desplome de la economía real, todos sabemos la horrible combinación de inflación elevada y desempleo elevado. Digo esto para caracterizar la crisis. Argentina tuvo dos grandes crisis en democracia. Una en 1989, que fue una crisis de espiral inflacionaria, o sea, la inflación fue hiperinflación, pero el desempleo era bajo. Luego hubo otra crisis en el 2001, profunda, tremenda, en la cual colapsó un plan de estabilización que se prolongó demasiado en el tiempo, que se llamó convertibilidad, con tipo de cambio fijo, que le había quitado competitividad a la economía argentina. El desempleo era muy alto, pero la inflación estaba estable. Ahora, acá se han combinado dos cosas. Inflación elevada y desempleo de dos dígitos. La Argentina no tenía dos dígitos de desempleo, desde el año 2006, ¿sí? Esto tiene un impacto de desestructuración social grave y estamos en un escenario realmente grave, por eso situaba las dos crisis, los componentes de las dos crisis y esta combina ambas. Es cierto que el desempleo no es tan alto como el 2001, es cierto que la inflación no es tan alta como en 1989, pero están combinadas las dos con una enorme crisis externa. Ahora bien, vamos a hablar del escenario que se abre en septiembre y que probablemente va a ser el de los momentos de corto plazo y que va a definir probablemente el mediano plazo. En septiembre, primero de septiembre, para ser exactos, un domingo, se estableció una regulación sobre el sector externo inédita para este gobierno, es decir, se volvió a lo que era bastante lógico obligar a liquidar las exportaciones y las ventas en el exterior en un plazo perentorio y reingresar las divisas y por el otro se establecieron restricciones con ventanas amplias, pero restricciones al fin para la adquisición de dólares para atesoramiento, porque este gobierno que había hecho un culto de la desregulación de mercados, porque este gobierno que había hecho este, unas críticas feroces a nuestras políticas de regulación, porque este gobierno que había desregulado el mercado exportador como nadie, digo, exportar carne no ocurría desde la época de la dictadura, libremente, eh, eliminar todos los organismos de, de control sobre el trigo, que es un, un consumo interno, ligar los precios internacionales con este, este, los precios internos, vincularlos en energía y en alimentos, provocando el deterioro de hambre y pobreza energética que vivimos hoy, porque este gobierno de pronto aparece con dos elementos de regulación. Bueno, porque estamos ante una crisis de deuda clásica. Es decir, apareció una crisis de deuda clásica y esto ocurre algunos días antes, de la decisión del gobierno de, entre comillas, reperfilar los vencimientos de deuda o un default técnico. Alguien probablemente en Washington o en Wall Street habrán dicho, no traes los dólares de las exportaciones, te llevaste todos los dólares que te dio el Fondo Monetario y ahora encima nos defaulteás. Mauricio... Es como mucho. No, alguien debe haber... Además perdiste las elecciones. No, alguien debe haber... Es una crisis de deuda clásica. ¿Quién, ¿Quién se queda con los dólares? ¿Los exportadores o los tenedores de bonos? Los tenedores habrán dicho, ahora nos vas a reperfirir. ¿Y cómo me vas a pagar? No entran los dólares de exportaciones. Los que te puso el fondo, te los llevas. ¿Y cómo? Es decir... Alguien de, hay una fractura, para ponerlo en términos grancianos, o ruptura del bloque dominante que estuvo manejando el país hasta ahora, el bloque primario financiero, el bloque más beneficiado, que es agro, energía, minería, más finanzas, que se la llevaron toda, diría alguien. Digo, esto apostilla al margen, es un gobierno que en un poquito más de un año recibió 45 mil millones de dólares. ¿45 mil? ¿Para qué? Para estabilizar la economía alejar el peligro de default. O sea, ¿qué es estabilizar la economía? Bueno, más o menos que la tasa de interés, la inflación y el dólar, o sea, la cotización, la expectativa de evaluación, la expectativa de inflación y la tasa de interés, más o menos nominalmente se alineen en una franja. Que alguien pueda decir, bueno, puedo producir y consumir. Y por el otro, tengo los recursos para el pago, alejo el peligro de default. Ahora resulta que terminamos con tasa de interés del 80, devaluación de del 60, expectativa de inflación del 70 y 2.200 puntos de riesgo país. Mauricio, no. Alguien debe decir, no, paremos con esto. Entonces el fondo retrae su último desembolso esos tipos algún día van a tener que explicar muchas cosas, y vuelven a traer los dólares de las exportaciones y basta de llevarse dólares para afuera, o por lo menos en la magnitud que lo venían haciendo. Este cambio que se produce en septiembre es definido como una crisis de deuda clásica que establece una puja entre los tenedores de bonos que quieren cobrar y los que proveen dólares que son los exportadores. Estas, esta crisis, estas crisis son comunes y emergentes, y emergentes de las grandes crisis del 89 y el 2001 que hablamos. Es decir, subyace la crisis de deuda, recordemos que en el 89 la economía estaba en default, Recordemos que en el 2001 se hizo un megacanje, que fue una operación ruinosa, si la sabía, para impedir el default y se abultó la deuda sin ingreso de fondo fresco. Terminó mal.. ¿Sí? Estas crisis, ahora voy a referirme estrictamente a la historia y no por supuesto, yo tengo una posición tomada y de hecho participé en algunas de las, de las cuestiones de gestión. Pero quiero describirlas porque me parece que son muy importantes para entender el horizonte. Si aceptamos que esta es una crisis de deuda clásica y que acá la discusión que empezó es quién paga los platos rotos, obviamente todos se ponen de acuerdo que la va a pagar el pueblo, excepto Cristina que el otro día en la matanza dijo que no, pero digo, en, estamos hablando de la cúpula. Pero en la cúpula saben que si yo pongo mis dólares, va a suponer... Digo, para que entendamos todo en qué momento estamos, que el Estado argentino pudiera hacer el ajuste fiscal necesario para pagar la deuda en tiempo y forma. Supongamos que lo hace, no importa, y lo legitima políticamente. Vamos, los economistas decimos esas tonterías, pero supongamos que se pudiera hacer un ajuste fiscal de esa magnitud. El Estado argentino recauda en pesos. Muy bien, acá tengo todos los pesos, va al Banco Central, y si acá tengo todos los pesos, dame los dólares para pagar. Y se entra y dice, yo no los tengo porque los exportadores no... Entonces se abre una discusión sobre la oferta de dólares. Entre los tenedores de bonos que ya le dijeron, mirá, así no te vamos a pagar, y los exportadores que no los traían. Bien. Vamos a aceptar, digo, hay cuatro experiencias peronistas... El primer peronismo, la década de Perón, el peronismo del retorno del 73-76, la década de Menem, que es parte, no es así, la década de Néstor y Cristina, y vamos a asumir probablemente la quinta experiencia peronista. En las dos experiencias peronistas anteriores ocurrieron justamente después de las crisis de 1989 y de 2001. Y el proceso en cómo se saldó el conflicto entre exportadores y tenedores de bono o acreedores definió cómo fue la década. No, no, no. no es un tema menor. ¿eh? En ambos casos, para ser justo con el peronismo, fue una década de estabilidad en ambos casos. Algunas mejor, otras peor, qué sé yo. Pero, digo, también hay que ver los contextos internacionales, también eran cambios de contexto internacional en ambos casos. En ambos casos. En el 89 era la caída del muro, el fin de la Guerra Fría, el mundo unipolar, el 2001 era la, el atentado a las Torres Gemelas, el mundo volvió a ser multipolar. Pero eso vamos a, a... Yo digo, estamos en el escenario donde se estalló la crisis por los dólares, entre los grandes... Porque vos no podés ir alegremente a decir, bueno, no vamos a pagar. Y así ah, te dieron 45 mil millones de dólares y no vas a pagar. ¿Y por qué? Bien. Y además te dimos todo eso, perdiste las elecciones. Muy bien. ¿Cómo se saldó en el 89? En el 89 la economía estaba en default. <coughs> Había hiperinflación. Y la deuda se reestructuró en el marco de lo que se llamó el entonces Plan Brady. El Plan Brady, para ser justos, era un plan de extensión de plazos bastante amplio, a 30 años, con caída del rendimiento, más o menos la tasa de interés bajaba a 300 puntos básicos. Sí. Y la deuda que se arrastraba de la dictadura, que la arrastró a Froncín, que desembocó. Sí. Venía ese plan. Ahora, ese plan tan beneficioso, que hacía sustentable... El pago de esa deuda era la llave de ingreso al consenso de Washington. Entrás de ese plan, pero viene la apertura, la desregulación, las privatizaciones. ¿Sí? ¿Y cómo se saldó la puja por los dólares? Con la venta de las empresas públicas. El producido de la venta de las empresas públicas, que fueron 26.000 millones de dólares, en total, más 8.000 de capitalización de Entel, que bajó la deuda, más o menos 32 mil millones de dólares, casi calzaba con la deuda en default esos dólares, esos dólares, el producido de esos dólares, saldó la discusión entre los tenedores de bonos que quedaban reestructurados en el Brady y los dólares suficientes para expandir la economía y que los exportadores no, no les apretaran los callos. Eso dio el ciclo 91-94 de expansión hasta la crisis del tequila, donde la convertibilidad ya se mostraba incapaz de poder recrear un escenario de competitividad de la economía argentina, pero eso es historia para los historiadores, si lo que vamos a decir es que la venta de las empresas públicas fue, y el ingreso al Brady, por supuesto, sin la reestructuración del Brady no, pero el ingreso al Brady estaba condicionado por la venta de las empresas públicas, fue la prenda de unidad, digamos, o el acuerdo que saldó la puja por arriba y que permitió un ciclo de expansión. Con ese, con ese esquema, el peronismo gobernó una década, también Menem gobernó una década. 2003, otro escenario, deuda en default, falta de dólares, economía detonada. ¿Qué fue lo que, lo que define o resuelve los canjes 2005-2010 con una quita de dos tercios? Eso fue decisivo, a mí me tocó estar en el canje del 2010, o sea que... Por eso digo, yo tengo partido tomado. No, no, no hago esto para, estoy tratando de hablar el, el interrogante donde estamos. El canje 2010, eh, perdón, 2005-2010 tuvo la virtud de bajar el stock de deuda. Como decía antes, en el 89 el gobierno de Menem recibe 32 mil millones de dólares de deuda defolteada y más o menos el producido de las privatizaciones calza con eso en el ingreso al Brady. O sea, se logra la masa de ingresos, se reestructura la deuda y se va pagando y a su vez hay dólares disponibles para la fuerte expansión de la economía con un tipo de cambio estable. Sí, se produce un shock de modernización extranjerizante, pero para los que de golpe estaban al lado del complejo electrónico, tenía su valor. el 2003, en el 2003, lo decisivo para saldar esta puja de falta de dólares y lograr sacar a la economía adelante, fue decir, señores, le vamos a pagar un tercio de lo que debemos. Los muertos no pagan, ¿se acuerdan? Vamos a pagar un tercio. Es decir, se reciben 82 mil millones de dólares de deuda defolteada, el stock se baja a 29 mil millones de dólares de deuda desfolteada, ese stock de venga servicios más o menos por 4.500, 5.000 millones de dólares de deuda, ¿y con qué se paga? Con los derechos de exportación, con las retenciones. El producido de las retenciones se calza con el pago de la deuda. Y también se logran otra década de estabilidad, eso dura hasta Griesa, ¿no? hasta el 2014, ese esquema. ¿Sí? Las dos veces, una vendiendo las empresas públicas, o trabajando el estoque y calzándolo con los derechos de exportación, se resolvió esta puja por los dólares entre los tenedores de bonos y los exportadores que son los que producen dólares. ¿Sí? Eso auguro dos experiencias peronistas, cada uno, todos tenemos partido, ¿no? de duración década y alguno un poco más de una década. Bien. Estamos en el mismo escenario, probablemente si se repite el triunfo o, o las elecciones de las primarias, vamos a estar ante la quinta experiencia peronista. También tenemos la economía en default, con inflación. Digo, los gobiernos no peronistas dejan una economía inflacionaria en default y, y los gobiernos peronistas tratan de ver cómo resuelven y lo llevan, qué sé yo. Estamos ante esta experiencia. No me van a preguntar qué van a, cómo va a resolverse. No, uno puede discutir ahí, si uno tuviera que hacer autocríticas, eh, en el tema económico, por ejemplo, hubo un problema de financiamiento de la inversión, es decir, sacando algunas líneas del Banco Nación que puso Mercedes marco del PON cuando estuvo, que bueno, yo era vice de financiamiento del crédito productivo y demás, no, no se discutió el tema de inversión. O sea, se obligó a que las empresas reinvirtieran utilidades. Pero llegó un punto hacia el 2012 que eso encontró un límite y no fue el Estado a decir, bueno, yo los voy a acompañar. Eso es cierto. Y el otro, el otro tema coincido con usted que no trabajamos con una banca especializada, que eso lo hubieran dado pero, bueno, esas instituciones. ¿No? ¿O italiano? ¿O italiano no claro, pero nosotros no hicimos, no lo hicimos. No lo hicimos, eso tendríamos que haberlo hecho. Tener bancas regionales especializadas. Sí. Sí, tengo contacto, pero quiero decir, yo no, expreso, yo no expreso a los equipos económicos de Alberto, que quede claro. Pero capaz que tener algún WhatsApp de algún conocido como para decir que tenemos que dar una batalla cultural de decir que no es lo mismo lo que pasó en el 2015, a lo que pasó en el 2001 y a lo que pasó en el 2019, Porque hay mucha gente que seguramente la va a votar Alberto, pero que no. habrá gente que está desencantada por y seguramente lo va a votar Alberto pero creen que es lo mismo lo que pasó hoy lo venimos de crisis en crisis y termina diciendo que es un paísito donde todo pasa y son todos lo mismos y no es lo mismo entonces uno que te ve a vos que te ve en la tele dice bueno capaz que uno cuando escucha eso en la tele siento una impotencia de decir eso quisiera que decir que no es lo mismo esto que pasó hace cuatro años atrás que lo que hemos vivido antes el pedido o la pretensión en el sentido de que si se pudiera de alguna manera empezar a dar esa batalla cultural, que no te digo que vos no la hayas dado, ¿no? Si no, no, no, no uno, está uno, bien. Uno, eh, la nota en los medios, sobre todo en los periodistas que confunden todo, no y dicen todo lo mismo, ni hablar de lo que puede decir el PR o alguno de esos. Es, es todo lo mismo, y no es todo lo mismo. Eso sería el, el, el pedido. Y la pregunta concreta es. ...del uso de la plata, del uso de los dólares... ...que de alguna manera sirvió para financiar la, la fuga de capitales... ...de que sea eso un factor de negociación de aquí en el futuro. ¿Usted es tiene la cuenta concreta para no...? Sí, ese es un factor que está incorporado a la negociación. ¿eh? El, el tema de la no estabilización de la economía y la fuga... ...o el financiamiento de la fuga de divisas, eso está incorporado. Respecto a la batalla cultural, hay luces y sombras en todo eso... En primer lugar, eh, cuando nosotros perdimos la elección en el 2015, recordemos que se ganó la primera vuelta y que se perdió por dos puntos. Es decir, no hubo una. Es decir, un gobierno que gobierna 12 años, tres mandatos, pierde la segunda vuelta por 60.0 votos, fue esa de, en 25 millones de votos. Digo, tampoco puede pensarse un gran fracaso electoral. Lo que pasa es que obviamente estos tipos volvieron a ser refundacionales, volvieron a desempolvar toda la dictadura por medios más democráticos, el proyecto de la dictadura por medios más democráticos y refundar la visión refundacional de la Argentina, ¿no? la visión de bloque primario, Argentina, energía, agro y minería, finanzas y un Estado pequeño. Eso es lo chocante. Ahora, también en favor del pueblo argentino, que les duró cuatro años. Y recibieron, insisto, la crisis era muy dura a mediados del año pasado. Muy dura a mediados del año pasado. Digo, el proyecto... Porque ni siquiera... Eh, esto era el proyecto de, de Cavallo, que era un proceso de eh, capitalismo expansivo en un mundo que tenía un cambio científico-tecnológico. No, esto era el reordenamiento social de la Argentina, también la batalla cultural y la que dan los medios. Ahora, también es cierto que hay factores en todo esto, que tiene que ver con la fractura del peronismo. En general el peronismo pierde el gobierno cuando se fractura. Es decir, Perón fue desalojado en el 55 o volvió el peronismo a ser desalojado en el 76 brutalmente, en medio de crisis internas, la del 73-76. Tremenda. La derrota de Dualde tiene que ver con el conflicto por la salida de la convertibilidad, cuando en el 97 quedaba claro que la convertibilidad no funcionaba, exige Dualde salir de la convertibilidad, le dicen que no, el peronismo se fractura, pierde. Y la derrota nuestra a partir del 2013, Massa separa un pedazo del, del peronismo en el marco de la discusión del CEPO. La reunificación del peronismo es lo que lo lleva... Ahora, en el peronismo coexisten todas las tendencias, eso, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? El peronismo, en el peronismo... Peronistas somos todos, decía el general, pero bueno... Bueno, eso es otra cosa, sí. Para poder llegar a lo que llegamos. Entonces, si no hubiera pasado esta inventitud, quizás llegábamos, o ellos de llegábamos con una mejor condición para la elección. Y, y lo, lo, que soy... lo que pasa es que no pudieron controlar a su propia clase social. Lo que vos decías de la dolarización permanente me llevo todo. Claro, digo, si no no no no no pudieron homogeneizar su clase social. Eh, eh, eh. Además con una lógica. ¿Por qué digo la dictadura? Porque, porque la dictadura resolvió además de la virulencia contra el pueblo resolvió in, in, internamente enfrentamientos intraempresariales, ¿sí? Que este gobierno también quiso hacer. Se vio en la energía, se ve en la construcción, que es otra discusión que es la causa de los cuadernos, donde se afectaron competidores. Los, los, hay que leerlo eso, ¿eh? el intento de resolver por arriba la discusión también. Ahora, mirá, si vos ves la elección de la provincia de Buenos Aires en el 2017, recordemos que el 2017, octubre, mejor momento de Macri Vidal, era el mejor momento de Macri Vidal. ¿Sí? Esteban Burrich, candidato, tres candidatos a senador iban por el peronismo. Cristina, Massa, Randazo. Los tres reunieron 5 millones de votos contra los 3.80.0 de Bullrich. ¿Cuántos votos sacó Axel Kicillof ahora en La Paz? 5 millones de votos. ¿Qué quiere decir? Que el perón... Había un electorado peronista que buscaba. O sea, el tipo que votó a Massa en el 2017 o votó a Randazo. Bueno, no quería votar a Cristina porque estaba enojada, qué sé yo, no importa. Pero. No agarró la boleta amarilla de Bullrich. Algo había ahí. Están buscando una oferta. Y era el mejor momento de Macri y Vidal, ¿eh? O sea, Vidal, que tiene mejor lectura que Macri, se dio cuenta de ese resultado y decía, yo voy a perder si se unifica. Imaginémonos, después de la crisis, imaginemos que el 2017, la economía había caído en el 2016, y había mejorado en el 2017, era el mejor momento de ellos Y ahí hubo 5 millones de votos pamperonistas. Y Cristina contra todo, con un, porque a mí me tocó acompañar alguna varias cosas de la campaña. Era con nada estaba haciendo la campaña. Y sacó tres millones y medio de votos. Digo, algo, algún anclaje ahí. ¿Y cómo se produce el proceso? Bueno, ahí primero se resolvió la interna peronista. Y después, quien resolvió la interna peronista lo llamó al, al operador de Randazo, que era Alberto. Y después lo puso a masa de primer diputado. ¿Qué pasó en el, en el 88? Cafiero y Menem van a una interna como nunca se vio, pierde Cafiero por muy poco, todos dicen el peronismo se parte al medio. No, después hubo un liderazgo. ¿Qué pasó en el 2003? El peronismo fue dividido en tres. Menem, Néstor, Rodríguez A. Desaparecieron y emerge Néstor. Digo, el peronismo es complejo. Pero todos sabíamos, a mí me tocó cuando estaba en el Ministerio de Economía seguirlo, había una matriz, todos sabíamos que tenía que haber 8 millones de toneladas de trigo para el mercado interno, que tenía que haber 120 kilos de consumo de carne per cápita, no solo vacuna, ¿no? 65, 70 vacunas, 30 pollo, más o menos, 110, 120. Que tenía que haber 13 millones 400 mil litros de leche para que se garantizara el consumo, esos eran indicadores que estaban en la cabeza de los decisores de economía y producción, porque a partir de ahí después toda la vida era más fácil. Carne, leche, pan, después empezamos a pasarla mejor. Después venían otras cosas, pero quiero decir, este gobierno ha generado un vínculo, por ejemplo, en la energía, el, la famosa opacidad sobre el precio del gas en boca de pozo, que nadie sabe cuánto vale, pero sí todos sabemos que pagamos 4,8 dólares el millón de BTU y que se traslada a la, al transporte y a la distribución y en realidad el costo puede ser de 2 dólares, 1 dólar 80. Bueno, no es fácil romper ese tipo de cosas instaladas. O por ejemplo, como digo antes, la exportación completa de la carne, donde... Hoy los frigoríficos están muy articulados con China y China ya no es eh, la cuota Hilton de Europa que discutíamos y mandamos... China se lleva la vaca entera, no es el lomo, los cortes premium. Entonces digo, son discusiones difíciles en términos de estructuración. Ahora, los desafíos inmediatos son esos, ¿eh? son cómo se reestructura la deuda y ahí vamos a incorporar otro actor, que es el fondo. Ahora lo vamos a, a incorporar. ¿Y cómo sacamos a la gente de la economía de subsistencia? Y sacar a la gente de la economía de subsistencia es que el ingreso popular, sea el salario, la jubilación, el ingreso informal, alcance para energía, alimentos y sobre. ¿Para qué? Para que empiecen a, a moverse la rueda del consumo textil, algo de construcción, alguien que pinte la casa, este, empiece a pasar esas cosas, gastronomía, hotelería. Ese es el gran desafío inmediato. El desafío inmediato, el desafío... Uno dice los 100 días de gobierno, bueno, no sé si son los 100 días, pero el desafío de los primeros 12 meses va a estar ahí. Va a estar ahí. Después empezarán otras discusiones, pero... Las primeras van a estar ahí. Hay un tema de discusión, hay algo, algunas cuestiones a favor. Una cuestión a favor es que el mundo está complicado. Esto parece un contrasentido, pero en general Argentina cuando el mundo está complicado, la economía se cierra y los argentinos la pelean y algo pasa. Cuando el mundo viene muy alineado, es decir, a favor, hay un conflicto muy grande entre Estados Unidos y China, que deriva en un proteccionismo creciente. Hay un proceso de endeudamiento, sobre todo en Europa, y en las economías más débiles, muy grande, que puede derivar a una crisis generalizada de deuda, no solo en la Argentina. Eh, bueno... Hay un conflicto en la Unión Europea, sobre todo con el Brexit, muy grave, muy complejo. Hay un presidente norteamericano que quiere acabar con la globalización. Es decir, hay un conjunto de discusiones que no estaban presentes. Que no estaban presentes cuando la experiencia del 2003, el mundo de principio de siglo, de este siglo, era otro. Era un mundo que emergía multipolar, que la, lo, los chinos y sobre todo todo el Asia-Pacífico empezaban a demandar masivamente alimentos, levantando los precios. Una región que alumbraba una salida de la experiencia de los 90 del neoliberalismo con fuertes rechazos y fuerte necesidad de reparación social, que se verificaba. Un rol distinto de Brasil, es decir, este es otro tema. Así como digo, hay cosas a favor... Hay bloques conformados que antes no estaba, el bloque de Rusia y China más o menos funciona, aunque parezca el eje del mal. Hay un Estados Unidos que está planteando cosas extrañas, por supuesto que presiona sobre la región de un modo que no presionaba, pero está planteando algunas discusiones raras. Y no está Brasil. Brasil es muy importante para la Argentina. Es muy difícil pensar la Argentina sin Brasil en términos económicos y hasta en discusiones políticas. Y esto no lo digo para deprimirlo, lo digo como un dato. Digo, para que todos tengan claro, o todos lo tengamos claro, hacia el 2011, sí, 2011, el intercambio de Brasil y Argentina llegó a un pico, si todo lo que le compramos y lo que le vendíamos Sí, con déficit para la Argentina, pero era el intercambio, había llegado a mil millones de dólares aproximadamente. Hoy está en 25.000. O sea, fíjense cómo se desarticuló la relación. Es decir, lo que se había imaginado, soñado y funcionaba como un mercado interno ampliado, Brasil terminaba siendo un mercado interno ampliado de la Argentina, aún cuando fuéramos deficitarios en el balance de divisas todo el mundo se había acostumbrado a vender en San Pablo, como si vendiera en Quilmes, qué sé yo, era una cosa... Bueno, eso se desarticula. Esa visión de economía de escala de la industria argentina, esa demanda, eso se desarticula. Con un Brasil que se hace más primario, y no es todo culpa de Bolsonaro que se ha hecho más primario, ¿eh? para ser justos, para ser justos. Un Brasil que se hizo más primario, que tiene un bloque hoy primario que antes no tenía, que exporta mucho maíz, mucho, mucha soja también. Es rara, la experiencia de Brasil es rara. es porque un país que tuvo 80 años de política industrial sostenida la va a abandonar ahora? A, a caballo de este loco que se le incendia en la Amazon y no le importa, qué sé yo. Es raro. Cualquiera que ha viajado a Brasil por turismo, por trabajo, sabe que agarra una copa y es made in Brasil, agarra un mueble y es made in Brasil, agarra un cubierto y es made in Brasil, el dólar no circula, la sábana, el textil, ¿sí? Es difícil pensar Brasil sin su política industrial, evidentemente, de Getulio Vargas en adelante, ellos pudieron articular un proceso de política industrial sobre la base, ojo también, de subordinar a los trabajadores, las arreglaron para tener a los trabajadores en su fábrica tranquilo y trabajando, bueno, ¿Por qué una burguesía triunfante que a principios del siglo acuerda con un movimiento político-social alternativo la llegada a la presidencia? Ustedes piensen que llega a la presidencia de, de la octava economía del mundo un obrero metalúrgico, lo cual no es un salto menor. ¿No? Eso implicaba una serie de acuerdos y tramados. ¿Y por qué ese acuerdo se rompe? ¿Por qué las empresas emblemáticas del capitalismo brasileño prácticamente las arrasan, frigoríficos, constructoras, cementeras, es raro. Ya, ahí han pasado cosas, como diría el presidente de la Nación. Ahí hay una ruptura, ahí hubo una ruptura en Brasil. Ahora, esto que Brasil tiene el ministro de esta Economía, que dice que Brasil va a ser una economía abierta y va, va a ser igual que Chile, un país que es la sexta parte de Brasil en términos económicos, digo, ¿cómo, cómo se va a aplicar eso? Es toda una discusión, pero digo, Brasil sí es un problema. Por el otro, efectivamente, existe un bloque económico-político que funciona, esencialmente articulado en torno a Rusia y China, que está... Y hay otro dato que se, que se que están viendo algunos, yo no digo que esto va a ocurrir, pero que se encabalga en el Brexit... Es bastante, lógico pensar, es bastante lógico pensar que un país que es una isla que administró un imperio marítimo, el más grande que se conoció, sí, que no resignó su moneda, dijo perdimos el imperio, pero la libra no, no la vamos a perder, esté cómodo en una Europa unificada por otro país que fue su archienemigo, y que aplica lógicas de funcionamiento rudas. es bastante. Todos hablan del Big Data, es cierto, que por... acá fracasó, pero... digo, Todos hablan del Big Data con el Brexit, pero también es cierto que existía un contexto socioeconómico para que el Brexit funcione, porque parecía medio... No, lo de los ingleses con la Unión Europea. De hecho, su intercambio es importante, pero no tanto. Ahora, ¿qué hacen los ingleses? Saltan al vacío. Bueno, algunos hablan de la reconstrucción de la mano de Estados Unidos, por supuesto, del viejo Commonwealth. Esa cuestión de Inglaterra integrada en la Unión Europea los hizo abandonar Australia y Nueva Zelanda, que prácticamente comercian todo con China, y Canadá, que quedó con los Estados Unidos. Y hay ciertas discusiones... Y en ese punto vuelve a aparecer la Argentina como la joya más preciada de la corona de su majestad. A muchos están tratando de convencer que un relanzamiento de una Inglaterra a escala planetaria puede servirle a la Argentina como proceso de integración. También hay discusiones sobre eso hoy. También hay discusiones sobre el retorno al viejo imperio británico con el cual nos sentíamos todos tan cómodos durante 50 años. También hay discusiones hoy. La salida... No, no, no se olviden que Boris Johnson fue prácticamente impulsado por Trump abiertamente, que Trump fue y dijo, yo no hablo con Jeremy Corbyn, hablo con él. Uno piensa, si le hace eso a los ingleses, ¿qué le puede hacer a otros? Pero fue allá y dijo eso, una intromisión en un país increíble. Y la discusión de si las empresas norteamericanas se van a quedar con el mercado de la salud que está estatizado en Inglaterra y la Inglaterra volviendo a comerciar con sus viejos socios del Commonwealth. Pero sí la discusión del Brexit es una discusión que algunos analistas empiezan a ver si se produce, si eso ocurre. Si... ¿Por qué? Porque... Porque Argentina nunca pudo integrarse a los Estados Unidos porque producimos lo mismo que ellos y competimos. Es decir, Argentina tuvo un derrotero, aún en su oligarquía en la generación del 80, profundamente antinorteamericano, por un problema de competitividad y por un problema de tensión. Ninguna iniciativa de los Estados Unidos a la Argentina tuvo una larga vida, ni, ni la alianza para el progreso con, con el desarrollismo de la mano, ni siquiera el consenso de Washington porque las empresas que vinieron a comprar las empresas públicas predominantemente eran españolas, francesas y, e italianas, ni siquiera no hubo una sola empresa norteamericana, menos aún el ALCA que fue rechazado en Mar del Plata, es decir, las grandes iniciativas, bueno, esa posibilidad de unirse a un bloque anglosajón con una Inglaterra Reciclada, algunos la están pensando. Digo, aquí hay muchas cosas en, en discusión hoy en el mundo. Y Argentina, por más que nos quieran convencer de que somos una republiqueta, no lo somos. Es un país importante y es un actor importante en el mundo. Y es un actor, sobre todo, muy importante en la región. La derrota, la derrota de Macri electoral a nivel de paliza, porque va a ser, yo creo, calculo que mínimo se va a ratificar los 15 puntos de diferencia, es un cimbronazo para la región. Y para la política norteamericana, que no sabemos bien cuál es, si es la de Trump, pero Trump, su halcón, eh, eh, no sabemos. Si sí, sí uno tiene que decir dos cosas. Obviamente que el encarcelamiento de Lula en Brasil tuvo que ver con impedir un triunfo electoral y un retorno al PT. Ahora, el apoyo del Fondo Monetario FMI que coincide en ese momento con la elección en Brasil el año pasado, porque lo van a pedir en mayo, y recuerden que en septiembre es una crisis muy fuerte, un cimbronazo muy fuerte, tuvo que ver con impedir el derrape de Macri en un contexto electoral en Brasil. Si no hubiera habido ese apoyo del FMI, Argentina entraba en sensación de pagos. Digo, recuerden los meses de julio a septiembre del año pasado, con un, un dólar que Carrió este, pronosticó en 23 y estaba en 40 rápidamente, digo, que fue en tres meses. Recuerden cuando hubo un intento de eh, golpe palaciego interno en septiembre, cuando todo el dólar estaba detonado, había saltado a 42 y fue Vidal con la reta a ver a Macri. Macri se refugia en los abrojos y los hace atender por Marcos Peña. Ahí ya había una crisis muy grave, muy grave, que fue contenida por el Fondo Monetario. Fue contenida por... Nunca hubo un programa de semejante magnitud y calzado con un calendario electoral. Y con la necesidad de sostener un gobierno en un momento donde se votaba en Brasil. Quiero decir, con esto que quiero decir que Argentina es muy importante y que el retorno del Movimiento Popular a la Argentina es muy importante y provoca mucha tensión y discusión a escala global. No es que a nosotros no nos importa nada. No sabe, es un país que no no. Después de todo, Argentina es un país número 25 por tamaño de su economía, es 8 por superficie, 30 por cantidad de habitantes, digo. Ahora, reestructuración de deuda, sacar al pueblo de la subsistencia, los dos para mí puntos claves inmediatos. ¿Cómo va a ser la relación global? ¿Cuáles son las bases de acuerdo con Estados Unidos? Los norteamericanos que saben, los que saben, eh, yo, dicen que lo mejor es una relación directa con Trump. Los que saben. Que no hay mediaciones. Es cierto, es un presidente que ha extendido el poder de los presidentes norteamericanos, Digo, los presidentes norteamericanos en los últimos tiempos parecían algo así como los monarcas británicos, ¿no? Como que el gobierno era, o era, ellos eran, no, Obama ponía cara simpática y de golpe aparecían los aviones destruyendo Libia. Con este no pasó, por ahora no se desató ninguna guerra, no quiere decir que no pasó a ocurrir, quiere decir que no, no, no, no está. Y la relación bilateral va, se, se encuentra con el mandatario norcoreano, que, qué sé yo. Digo, un presidente que va a Hanoi, no sé, hay una ciudad para un presidente norteamericano que es emblema de la derrota, es Hanoi. Él fue a Hanoi a encontrarse con el presidente de Corea. Lo echó a Bolton porque le dijo que Guaidó entraba en Venezuela y Maduro se caía el día siguiente y no pasó. Hay discusiones muy raras donde es un presidente que gobierna por tuit, qué sé yo. No queda muy claro. Sí queda claro que está recomponiendo su tejido industrial. ¿Apoyado en qué? En un vector de competitividad central que es el autoabastecimiento energético. Estados Unidos dejó de importar energía. No es por Trump, es algo que venía pasando, pero él lo potencia con una política fiscal expansiva, baja de impuestos, obra pública, retorno de empresas norteamericanas a, a los Estados Unidos. El otro punto es China. Digo, la capacidad de inversión de China, esto, esto es muy importante, es decir, también nos meteríamos de lleno en un conflicto, ¿no? Digo, no, menor, pero bueno, ¿qué, qué tenemos que leer de esto? Estados Unidos, en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, un poco menos, tuvo dos grandes enfrentamientos, una guerra abierta, sangrienta, brutal con Japón, que terminó con desarrajar dos bombas atómicas, varios millones de muertos, que lo hace emerger como potencia definitiva, y una guerra larga y prolongada, difícil, con la Unión Soviética, desde el 45 hasta el 89, hasta el 91, que termina triunfando después de no pocos esfuerzos. Ahora, en ningún caso... Ni Japón ni la Unión Soviética podían ingresar en el modo americano de vida. O sea, Japón no tenía ni para empezar y el PBI de los rusos era un tercio del norteamericano. Entonces no había un desafío a la sociedad norteamericana. Había un desafío global y a sus aspiraciones de potencia global, inclusive un desafío ideológico. Durante los 60 parecía que el marxismo-leninismo el era la forma de interpretar al mundo la sociedad y resolver problemas, digo, la discusión del 73 después de la crisis era o se, o se anula la tasa de ganancia o la tasa de ganancia se reconstituye, ocurrió eso último, pero quiero decir, el modo de vida de la Unión Soviética y menos aún el modo de vida de Japón de los 40, podían ni discutir con el modo de vida norteamericano. Lo que ocurre con China es distinto, por dos razones, Primero porque el PBI chino ya es un 70% del PBI estadounidense. Es cierto que el PBI per cápita de los chinos es 10.000 dólares por año, el norteamericano es 40.000. Pero es cierto que hoy la economía china tiene un derrotero que se acerca en tamaño a la economía estadounidense, cosa que no pasaba con la Unión Soviética, menos aún con el Japón. El segundo punto es que los chinos no ofrecen un modelo alternativo, por lo menos en los papeles, al estadounidense, sino que compiten en su mismo terreno y donde hoy hay 300 millones de chinos, igual que los 300 millones en los norteamericanos, consumiendo igual. Y hoy China exhibe una cúpula de su población que consume más o menos igual que los Estados Unidos, y luego los chinos tienen otros 400 millones de habitantes que están consumiendo, como sería una clase media nuestra. Y después tienen gente en situación de pobreza y ellos imaginan, o situación, digamos, más humilde, hay que ver las mediciones de pobreza, son muy... Y ellos imaginan al 2050 con un proceso de integración generalizado. Todo el mundo sabe que si los... 1.300 millones de chinos se ponen a consumir igual que los 300 millones norteamericanos no hay recurso planetario que aguante. ¿No? Y en general esto se resolvía por una guerra porque alguno va a tener que bajar su nivel de vida. Digo, esto es lo que Trump ha puesto en el tapete. Digo, Estados Unidos recibe un desafío tecnológico, económico y de sociedad de consumo que no había tenido anteriormente. Ni el fascismo ni el comunismo eran este, este, desafíos para la, la, la sociedad norteamericana. Digo, me, fascismo me refiero al eje o a Japón. Eh, esto es distinto, esto es el capitalismo, capitalismo de Estado, pero capitalismo al fin, donde hay un sector de la población de China que está consumiendo igual que los Estados Unidos pasean, van, vienen, tienen poder, llaman China llamó 40 dirigentes africanos, los juntó a los cubanos, le puso un montón de equipamiento que no tenían. Esto está pasando. China habla que viene acá y nos hace dos represas hidroeléctricas. O sea, los rusos no podían ni empezar con eso, a duras penas hicieron la de Egipto. Quiero decir, no, no lo digo en detrimento de los rusos, digo hay un desafío nuevo. Y además China no interviene en discusiones militares. En tal caso se la deja a los rusos que armaron un paraguas ahora antimisilístico nuevo, pero no interviene en discusiones militares. Amenaza un poco a Taiwán, pero... Es decir, hay un desafío desde, desde el propio corazón del capitalismo que no estaba planteado en las guerras anteriores que tuvo Estados Unidos o los desafíos que tuvo anteriormente Estados Unidos. El punto es si Argentina, si Argentina asociada con algunos otros países, interviene en esa discusión de algún modo. Naturalmente es mucho más fácil, pero esto no es por hacer antinorteamericanismo, estoy hablando técnicamente, acordar con los chinos una corriente de inversión, porque son nuestros socios comerciales, nos compran lo que nosotros producimos, podríamos este, hacerlo, por alguna razón no pasa, por alguna razón hay una tensión. ¿El alca qué fue? ¿Qué, ¿Qué significó el no al alca? El no al alca era los países suramericanos que tenían una enorme capacidad de compra porque efectivamente se habían elevado sus precios de exportación y habían podido reestructurar sus deudas y estaban holgados en el sector externo. ¿Sí? Los norteamericanos vinieron y dijeron, bueno, esa capacidad de compra la queremos nosotros. Ustedes nos tienen que comprar a nosotros. Era eso. Esa capacidad de compra la queremos nosotros, no queremos que vaya para China. El no al alca fue, no, vamos a comprar entre nosotros. El comercio intrasuramericano se expande 10 veces. Sí, era de 15.000, 16.000 millones de dólares a mediados de los 90, en el 2010 era 150.000 millones de dólares. Y hay, la región cobra autonomía. Sí. Hoy está pasando lo mismo, de, de, es decir, no queremos queremos que ustedes ahora el problema en los Estados Unidos hoy es que no hay zanahoria. Hay palo, pero no hay zanahoria. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, eh, la gran alianza, la alianza para el progreso, era un modelo desarrollista que tenía por objetivo que las empresas norteamericanas se apropiaran de los mercados internos locales, pero fortalecían los mercados internos locales para que le compraran. Venían las automotrices y querían que acá más o menos ganaran bien para que comprar autos. Es decir, el, el, la estrategia de desarrollo era un anzuelo. El consenso de Washington obligaba a la apertura, a la desregulación de las privatizaciones, pero en un contexto de fuerte expansión del comercio internacional y de una oferta de la revolución científico-tecnológica, el complejo electrónico, que había una zanahoria. El ALCA suponía una integración global con Estados Unidos y el poder de compra norteamericano se iba a volcar con nosotros. Ahora, esto no es nada, esto no comercian con los chinos y se joden, perdón, ¿no? Esta es una discusión difícil, difícil, tensionada, compleja, es la inserción internacional. Yo cierro acá, porque por ahí ya hablé. Eh, tres cuestiones. Reestructuración de deuda, por eso cité las experiencias históricas, sacar al pueblo de economía de subsistencia, y el dato nuevo es que le debemos mucha plata al Fondo Monetario. ¿Cuál va a ser la relación con el Fondo Monetario? Para que tengamos idea, Menem recibió una deuda con el Fondo Monetario de 13 mil millones de dólares, Néstor canceló 10.000 millones de dólares, hoy estamos debiendo 45.000 millones de dólares, ahora ellos también son corresponsables. Cuando ocurrió la crisis del 2001, Ann Kruger perdió su carrera, que era la titular del fondo, y un tercio de la burocracia del fondo prácticamente fue realidad del organismo. Hoy todos los que están tienen el mismo temor porque Lagarde se fue y dijo yo no fui, qué sé yo, es un programa, vinieron a vernos, vayas a ver. Y el Tano con el argentino, con Werner y Cardarelli se empiezan a mirar diciendo que va a ser de nosotros, por lo pronto pararon el desembolso. Es toda una discusión, es toda una discusión. Veremos qué ocurre. Pero bueno, yo dejo esos interrogantes y hasta aquí llegamos. Gracias eh, por escucharme. No, no, no aplausos. Eh, abrimos una ronda de preguntas que eh, eh, los chicos, eh, vamos a regresar a grupos, y a veces lo veo que bueno, nos puede ¿no? porque pero tiene que irse temprano porque es ah, una cena con alta autoridad. Hubo una invitación a varios economistas que vienen por la pastoral. Si no con gusto me comía el asadito que la otra vez. Bueno, a ver, finalmente el tiempo me dio la razón, a mí me cuestionaron mucho cuando yo dije que tenía que haber regulación cambiaria y alguien decidió que tenía que haberla porque si todo peso que camina va a parar al dólar, no hay economía que aguante. Mira, la moneda, la moneda es la divisa, ¿no? La divisa, la bandera. La moneda es representativa de algo, ¿Sí? o de los activos reales que tiene un país, su fábrica, sus campos, sus recursos humanos, su capacidad, diversidad de, de producción, circulación, o la moneda está atada a las monedas de reserva internacional, dólar, euro, libra, yen, ¿Sí? y uno no puede tener medios de pago si no tiene una oferta de esas monedas. Son dos visiones. Es decir, hasta do... es cierto que en un mundo global uno no puede alegremente emitir. Ahora, ¿hasta dónde, hasta dónde hay capacidad de emitir dinero en forma autónoma? ¿Hasta dónde, hasta dónde se puede monetizar la economía argentina en pleno proceso de producción y despliegue? ¿Hasta dónde hay demanda de pesos? Es tan exacto que nosotros no no podemos emitir un peso si no tenemos un dólar guardado en el Banco Central, entonces nuestros eh, medios de pago van a depender exclusivamente del sector externo, eso es un condicionante fuerte para una economía como la Argentina. ¿Y hasta dónde es posible la monetización? Hablamos de Brasil, ¿Por qué Brasil, la monetización es todos los pesos disponibles, estén en poder del público, estén en una cuenta corriente, estén en una caja de ahorro, estén en un depósito a plazo fijo en el banco. Bueno, Brasil, la relación de reales disponibles sobre su producto bruto es entre el 55% y el 60%. En Argentina, hoy, es el 19%. Es decir, hay un rechazo a la moneda. El peso es una moneda transaccional, y una moneda tiene que ser unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor. El peso es unidad de cuenta... Es medio de pago, pero no es reserva de valor. Y es medio de pago para algunas cosas, no. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos tener eh, eh, una moneda? ¿Por qué un país de esta diversidad, de este peso específico, de este tamaño de población, de tamaño de territorio, no puede tener una moneda y crear moneda en forma autónoma? Porque los sectores que acumulan la rechazan. Ahora, no es exacto que eso no pueda ser. Mira, yo cito dos casos que son contrapuestos, fácticos. ¿eh? En el 2002, después de la crisis del 2002, ustedes se acuerdan que había cuasi monedas. Sí. Sí. General, y no se depreciaban tanto. Depende de lo que emitieran. Ahora, la base, monetaria, la base monetaria en el 2002, hasta fin del 2003, más que se duplicó. ¿Sí? Sin embargo, la inflación no pasó del 41 al 42%. ¿Sí? Con tipo de cambio, una 3. Con tipo de cambio, una 3. La base monetaria a lo largo de todo este año prácticamente se incrementó un 2%. Tres, ahora lo aflojaron un poco, quedó casi estable. Sin embargo, la inflación proyectada al 70. ¿Hay una relación entre moneda e inflación? No parece ser tan claro. ¿Qué quiero decir con esto? Es posible monetizar la economía si hay un circuito de producción y consumo y sobre todo si ese circuito de producción y consumo funciona no transnacionalizadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Es posible, es posible trabajar con un mayor nivel de monetización si los actores económicos, si se crean instrumentos, si se crean instrumentos de ahorro y si los agentes económicos, no los más grandes, no, no dolarizan su excedente, no dolarizan su ganancia. Si yo quiero medir mi patrimonio en dólares y lo que gané en un año, por supuesto que hay que impedir la inflación, porque claro, alguien me va, a decir, ah, sí, Feletti, pero yo me quedo con el peso. Bueno, ahí tiene que ver con lo que hablamos antes. Argentina necesita un plan de estabilización, por eso se habla ahora de pacto social, lo dice Cristina, y después está retomado. Es decir, nosotros necesitamos saber un horizonte de precios, precios me refiero a todos, el salario, las tarifas, todos los precios, de valor del dólar y de tasa de interés. Si esa nominalidad más o menos... Bueno, ahí podés reconstruir una moneda. Y por el otro, y por el otro podés empezar a pensar los circuitos de producción y consumo que no están transnacionalizados y que son muchos, y que son muchos, y que son muchos. Ahora, bueno, ¿hasta dónde da la monetización de la Argentina? Y hoy cada tanto te aparece en estas crisis un modelo de dolarización, te aparece un modelo de... No hay registro en la historia económica, y me corrigen si me equivoco, que un país abandonó su moneda y haya vuelto a él, así que una dolarización sería trágica. Pero es posible un proceso de especificación si hay estabilidad económica y si se recrean circuitos de producción y consumo no transnacionalizados, que de hecho los hay, porque Argentina tiene mucha capacidad de producir, mucha capacidad de producir y mucha capacidad de Ahorrar en activos, también es cierto que tenemos un problema con el mercado de capitales, también es cierto y fue una falla de nuestro gobierno que no emitimos instrumentos de ahorro. Bueno, claro, está bien, sí. Si yo quiero tener tasa de interés negativa, nadie me va a dejar el depósito en el banco, y tiene razón. La tasa de interés tiene que ser neutra o levemente real positiva. Sí, en ese proceso, para, para, para lograr la masa crítica de ahorro. Ahora, lo que también tiene que parar... Es la transnacionalización permanente de todo. Peso que me sobra, compro dólar y me lo llevo. Peso que me sobra, compro. No hay forma. ¿eh? El país funcionando así, no hay forma. No hay forma, porque esa es la lógica de factoría, de saco excedente y me lo llevo. Sí. A propósito de. la tasa interés, no hay forma de nada. No. Bueno, esta dominancia de la tasa de interés ¿no? es lo que marcó todo el gobierno de Cambiemos, la valorización financiera marcó todo el gobierno a Cambiemos. No hay posibilidad de que haya producción y consumo con esta tasa de interés, ¿por qué? Porque es dominante y porque cualquier decisión juega contra la tasa de interés. Yo digo, bueno, me voy a comprar una mesa para... Y la pareja de uno le dice, che, pero ¿te fijaste cuánto te da el banco? O, voy a invertir en... No, pero si el banco te da, ¿para qué va a ser? chachao Y por el otro, el capital de trabajo de las empresas. Es decir, las empresas pequeñas, medianas, cobran a 90, 120 días, tienen que pagar de contado a 30 días, ese, ese brecha la tiene que cubrir alguien y si tenés esa tasa de interés, olvídate. Sea la paradoja que el tipo cuanto más vende, más se funde. Entonces... Va a ser imprescindible. Ahora, eso se puede lograr por una fuerte monetización de la economía que la haga bajar, con lo cual es riesgoso, por lo que vos decís, que termine impactando en precios o tipo de cambio. Eso será parte de los acuerdos. Y por el otro, y por el otro a, se va a abrir una discusión sobre los instrumentos financieros que emitió el Banco Central y con los que papeló a los bancos. Conocidos como LELIC, eso también va a abrirse una discusión. Ahora, de algún modo, si vos no trabajás con una tasa de interés que sea levemente positiva respecto de la inflación, levemente, digo, no sé qué se está pensando, no quiero tirar números porque si no, pero que tiene que tener tres, cuatro puntos por arriba de la inflación anual, más de eso no. no, no hay forma. Y en ese punto es muy clave la banca pública, ¿eh? que es otra cosa que hay que discutir mucho. Porque buena parte, buena parte del financiamiento de capital de trabajo lo proveían los bancos públicos, en cuotas. El tipo iba con la parva de factura, cheque, había ganado una licitación, qué sé yo, y bueno, más o menos por el scoring le daban seis cuotas. Digo, hoy eso, ahora es decisivo, ¿eh? Una inyección de capital de trabajo para las empresas es decisivo, porque si no, venden y, y me doy vuelta y no... Es inyección de capital de trabajo, baja en la tasa de interés, y además para liquidar la dominancia de la tasa, para que nadie arbitre una decisión de producción y consumo contra lo que le da el banco, porque si no no, no hay vuelta. Sí, dale, dale. Sí. Y va a poder en el del sí, normalmente los bancos centrales en el mercado desdoblado ganan plata. ¿Qué, qué, qué opinas de los y yo primero, yo aclaro que eh, yo no estoy en los equipos de Alberto, ni digo, no hablo por Alberto, hablo por mí, eh, todas estas cosas. Eh, primero necesitas estabilizar. Para, para desdoblar el mercado cambiario necesitas. ...tener ordenado el frente externo... ...es decir, saber el horizonte de deuda... ...saber... ...el flujo de reservas... ...los niveles de exportación... Tenés que, ...y tenés que tener estabilizado... ...además, internamente, esto que te digo... ...cierto horizonte de precios... ...tasa de interés y, y tipo de cambio... ...si no es un... ...porque te podés llegar a tener... ...un dólar financiero... ...bueno, es, es, eso... ...no es que esté mal... No es que esté mal, pero primero tenés que estabilizar el frente externo. ¿Y por qué te digo esto? Ahora voy a hablar de mi experiencia de gestión, porque si no parezco un chanta. Que... <ríe> a mí me tocó llegar al Ministerio de Economía como viceministro de Amado Udú en julio del 2009, ¿verdad? Habíamos perdido la elección de la Provincia de Buenos Aires con de Narváez, la economía estaba en recesión, llevábamos dos trimestres de caída de actividad por la, la crisis del 2008-2009. Y nos dimos la tarea primero de ordenar el Frente Externo. Nos fuimos a la Asamblea del Fondo Monetario en Estambul, armar una hoja de ruta. Hay que se planteó, que se... Bueno, logramos una masa crítica de dólares que daban los bancos de desarrollo, que nos repagaban inversión, no iba a tesoro, sino que eran de libre disponibilidad, más el fondo que había habilitado derechos especiales giro, esos son 5.000 millones de dólares. Le sacamos a Martín Redrado... 6.500 millones de dólares de reservas, en una tensión no menor, e hicimos el segundo canje, el canje del 2010. ¿Qué nos había dicho el fondo en ese momento? Muchachos, están en el 76 de aceptación de la deuda, pasen el 90 y eso les va a dar solidez. Con esa masa crítica que se juntaron 11.500 millones de dólares entre los aportes multilaterales, las reservas, y el segundo canje que se hizo en mayo del 2010, con ese frente externo ordenado, la economía argentina empezó a volar, miren las cifras, incluso calculadas, fueron los dos años, bueno, no pues nosotros allá. digo, el ordenamiento del frente externo inmediatamente ordenó la cuestión interna, inmediatamente lo ordenó, es decir, hacia julio, agosto, la economía volaba. ¿Qué quiero decir con eso? Hoy necesitas primero desarmar algunas, algunas incertidumbres, y habría que mantener la regulación cambiaria hasta que puedas... Ahora, el desdoblamiento del mercado cambiario es interesante, es interesante, pero si vos te asegurás una oferta privada de dólares, ¿qué quiero decir con esto? Si vos vas a tener un mercado de dólar financiero, donde el único que oferta dólares es el Banco Central, aunque al principio pueda ser así, pero para eso tenés que asegurarte que el Central tenga espalda, aunque al principio sea así, estás en un problema. Ahora, si vos lográs una equiparación de los dólares financieros del sector privado, los tipos que quieren comprar para viajar y los tipos que desahorran porque quieren comprarse un auto y lográs ese equilibrio de agentes económicos, bueno, ahí te puede funcionar, porque la brecha no va a ser tan grande. Aunque, obviamente, como vos bien decís, al principio lo va a tener que poner.